Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y este es un vídeo para linux.com Hoy tenemos para todos vosotros y en exclusiva un vídeo de una versión de desarrollo de Super Buden GP. Super Buden GP es un videojuego que está siendo creado en estos momentos por Vijuda, por Víctor Justo Y bueno, pues eh, vamos a, a ver un poquito cómo, cómo es este videojuego tan interesante que seguramente pues a más de uno le hará la boca agua eh, este sería eh, el menú principal de Super en GP Super en GP es un juego de coches Y bueno, como podéis observar Pues el juego recuerda muchísimo a los primeros eh, Gran Turismo Aquellos primeros Gran Turismo que veíamos en, en la Playstation 1 En la primera Playstation Y bueno, pues eh, tenemos eh, como podéis ver un garaje Donde tendríamos los coches eh, que vamos comprando Y consiguiendo a lo largo del videojuego en este momento yo tengo solo cuatro coches y aparte de eso bueno pues los diferentes concesionarios eh, donde podríamos comprarlos vale en un, en, hay un total de, de unos 60 coches eh, la verdad es que se, el número de coches es elevadísimo y, y bueno pues aparte de de los diferentes concesionarios que tenemos pues eh, también tenemos eh, la zona de las opciones donde podemos encontrar pues eh, las, ...los diferentes idiomas a los que va a estar traducido el, el videojuego... ...como veis hay bastantes... ...luego, bueno, pues eh, tenemos eh, un lugar donde gestionar los datos de juego... ...por si queremos empezar una nueva partida... ...y luego, eh, pues eh, diferentes modos de imagen... ...como podéis ver, tenemos cuatro modos de imagen diferentes... ...podemos cambiar de kilómetros hora a millas por hora... ...podemos subir el, el volumen de los efectos, de la música y también pues la sensibilidad de giro de, de, nuestro, de nuestro mando ¿Vale? luego aparte de eso pues tenemos un taller de pintura donde podemos eh, pintar nuestros coches por ejemplo pues si pulsamos aquí eh, aleatoriamente nos cambia el color de, de nuestro coche vamos a pintarlo otra vez, a ver, nos queda un coche blanco me gusta más en color azul, así quizás me gusta más, está más, más bonito y, y bueno, pues eh, luego pues hay un par de apartados más que sería eh, el modo de carrera libre y el modo de competición. Hay un último apartado que aún no está incluido, que si os fijáis está aquí entre carrera libre y salir de juego, que sería la zona arcade, que no podemos seleccionar aún porque, eh, bueno, pues suponemos que aún está en desarrollo. Os vamos a enseñar, por ejemplo, pues, eh, también el tema de los concesionarios. Hay diferentes marcas, que son marcas inventadas, por supuesto, y dentro pues nos vamos a encontrar eh, coches eh, diferentes. En este caso, pues milén es una marca eh, francesa, donde podemos encontrar pues, coches de, de, de esa nacionalidad, como por ejemplo pues, el Fantomas, que como veis pues es un, un dos caballos, el Gordelius, que es el típico Gordini, el, el Renault este Gordini. Y después, bueno, pues aquí esto que parece claramente lo que es, que es un Renault 5 Copa Turbo. Eh, luego, pues bueno, pues hay, hay más marcas. Tenemos esta en Amwolf, donde encontramos pues el Mini y coches ya, bueno, pues... Eh, Aquí estoy viendo un bug, ¿vale? Víctor, si estás viendo esta hora, eh, fíjate que este coche pues, no pertenece a este concesionario. Sería un coche que tendría que estar en el concesionario de Raven. Y bueno, pues estos serían coches eh, quizás de estilo inglés, una marca inglesa. Tenemos más marcas, Alia, que serían coches italianos. Aquí tenemos el eh, 580, un 131, que en este caso pues, le llaman el 313. Y, y más coches, bueno, pues eh, italianos. Aquí está Lanciestratos. Y, y bueno, pues más marcas que tenemos por aquí. Esta, por ejemplo, pues eh, son. Diría que son coches eh, alemanes. Aquí, por ejemplo, tenemos un Opel Manta, claramente. Y más eh, coches. Esto parece. No sé si es un Mercedes, un BMW. Eh, creo que es un Mercedes, un 190 o algo así. 910, sí, claramente y por último bueno pues tenemos esta otra marca que pues debe ser de debe ser como ford o algo así no estoy seguro pero tiene pinta y por último pues la última marca que es Raven, que obviamente pues será de, de coches eh, japoneses vale bueno pues esto sería el tema de los concesionarios nosotros ahora vamos, por ejemplo, pues a irnos a, aquí al garaje y vamos a seleccionar un coche con, los que, con el que vamos a correr. Por ejemplo, pues estaría bien el Gordelius, que es el que más controlado tengo. Aunque podríamos escoger otro y dejar este para, para más adelante. Vamos a coger, por ejemplo, pues, eh, el Phantomas. Y vamos eh, pues a, enseñaros, uh, a enseñaros uno de los modos. El modo de carrera libre. En modo de carrera libre pues podemos configurar todo eh, como nosotros queramos. Podemos escoger el número de jugadores, hasta cuatro jugadores que pueden jugar simultáneamente en la misma pantalla. El número de vueltas que, que, que queremos eh, disputar, la hora a la que queremos eh, disputar también la carrera, como veis se puede cambiar, incluso la podemos poner de, de noche. Vamos a, por ejemplo, pues, a poner a las 10 de la noche una carrera con un clima, por ejemplo, pues, eh, de tormenta. Y el número de rivales Circuito, bueno, pues eh, Hay diferentes circuitos Vamos a escoger, por ejemplo, este O Sí, este, por ejemplo Le damos a siguiente Y aquí, bueno, pues eh, podríamos escoger el coche Vamos a jugarlo con el Millenium bueno, antes de continuar, eh, no os sorprendáis porque soy muy malo jugando, la verdad. Se me da bastante mal y me ha costado horrores eh, conseguir eh, pues, determinadas cosas en, en el juego para poder mostraros en este vídeo. Pero, pero bueno, el, el juego está, está muy bien y es muy divertido a pesar de lo malo que soy. Y nada, aquí tenemos una carrera de dos caballos. estoy viendo que no ha cambiado el ciclo día-noche en el modo libre, aunque os puedo asegurar que funciona he disputado carreras con tormenta de noche, lloviendo o sea que no es, no es un problema de que no esté implementado aún sino, bueno, pues que de que no está no está bien puesto aún en este modo libre es algo que supongo que estará pendiente de ...de desarrollar o, o de ajustar. Bueno, pues este sería el modo libre... ...de carrera, como veis, soy bastante malo. El modo libre, por lo que veo, pues... ...todos los coches de... ...que... ...contra los que disputamos... Eh, ...son de, ...del mismo tipo... ...solo cambia el color... la carrera, mal entré en esa curva. Fijaos en los derrapes, lo bien hechos que están. La verdad es que lo que es el control del coche es, es algo que, que es digno de, de destacar. Porque la verdad está muy, muy, muy, muy currado. Y bueno, vamos a por la última vuelta. Pasando aquí por el arco del triunfo. Supongo que será el arco del triunfo, pues triunfo vamos, no sé. ahí siempre entro fatal, en esa, en esa curva venga, venga, venga a ver si entramos en el podium por lo menos aunque ya lo veo difícil ya, ya queda muy poquito ¡no hombre, no! bueno, veis que el coche ya va echando humo esta es una de las cosas que, que se han implementado en el juego que es el sistema de daños si os fijáis debajo de la barra de, de velocidad del de velocímetro pues hay, hay como otra barra que se va desgastando y, y es el daño si el daño llega al final de todo pues perdemos el coche y bueno al final hemos llegado de quintos y este bueno pues sería el, sería el modo de sería el modo de modo libre si os fijáis bueno pues también tenemos montones y, y montones de, de circuitos en los que podemos eh, correr. Bueno, pues nada, vamos entonces ahora, eh, por ejemplo, pues a cambiar otra vez el coche. Vamos a jugar, por ejemplo, pues con el Gordini, que es el que más controlado tengo, y la verdad es que hay bastante diferencia de, de jugar con este coche a otro, por lo menos para mí y vamos a ver el modo de, de competiciones tenemos cuatro tipos de competiciones diferentes tenemos el modo fin de semana donde correremos una carrera y ya está y bueno pues eh, según la posición que alcancemos pues tendremos más o menos créditos que nos darán al terminar la carrera y estrellas que, que poco a poco bueno pues esas estrellas nos van eh, desbloqueando nuevas pruebas tanto en este en esta sección como, como en otras secciones del modo campeonatos vale y luego, si os fijáis, también hay una cosa que pone PP. En este caso, por ejemplo, en este Turini Compacts, pues pone PP 150. Eso quiere decir que son los puntos de poder. Supongo que son PowerPoints o algo así. Que es algo que, que bueno veíamos en juegos eh, como Gran Turismo. Y que, tenemos que, y que nos sirve para saber que no podemos pasarnos de ahí. Tenemos que escoger un coche que tenga menos de 150 en este caso. Vale. Bueno, pues... Os voy a enseñar aquí, eh, ya que os comentaba antes que no funcionaba el tema de la lluvia en el modo de, de carrera libre, vamos a irnos aquí al Astral Speedway Rain y vamos a, a jugar eh, a echar una carrera aquí en, en, este, en este circuito. Os puedo decir que conseguir llegar de primero en este circuito me costó una barbaridad y es que era algo necesario que tenía que hacer para poder acceder a para poder acceder a otro modo que, que quería enseñaros en este vídeo si estuve dos días intentándolo es poco bueno, obviamente dos días enteros no pero a lo mejor tres horas puede ser dos tres horas puede ser y como veis soy bastante malo me cuesta bastante pillar pillarle el truquillo pero bueno como os digo, el juego está, está muy bien hecho. Esto no es el Gordini, ¿no? este es el 131. No es el Gordini, no. Es el, es el Gordini, sí, es el Gordini. Bueno, una cosa que os quería enseñar eh, antes de continuar es eh, el tema este de, de los modos de visión, ¿vale? Hay cuatro modos diferentes. El normal, que es el que estamos viendo hasta ahora el CRT, que bueno, pues es como si fuera el típico modo de televisión de tubo, el dibujado con lápiz, eh, parece que está dibujado en un, en un papel, y el modo eh, Blur, que es un modo así con, con bastante brillo. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con el modo CRT y continuamos. Como veis, bueno, pues ahora tiene un aspecto bastante, bastante más retro, Bueno, pues aquella época en la que teníamos televisores y monitores de tubo con resoluciones bajas, aquellos famosos 640x480 que, que tanto tiempo tuvimos que, que, por lo menos en mi caso, tuve que, que jugar porque bueno, pues tenía un ordenador bastante malo y, y la gráfica no daba para mucho. si sí, vamos poquito a poquito avanzando posiciones si os fijáis eh, bueno pues eh, aparte de, de que llueve pues tenemos luz y una cosa que os quería comentar eh, las condiciones climatológicas afectan a la conducción o sea no vamos a tener el mismo agarre en el coche si llueve que si no llueve vale ahora mismo por ejemplo este circuito si lo corriéramos en seco ...el agarre sería muy muy diferente. Sí. Bueno, hablar y jugar a la vez... ...es algo que no se me da muy bien, como podéis ver. ¿eh? Vamos a ver si... ...somos capaces de llegar por lo menos de quintos, ¿no? Pero bueno, como os dije en este circuito y con estas condiciones climatológicas me, me costó llegar de primero horas y al final lo conseguí es juego la verdad es que engancha, engancha mucho la verdad es que es un me, llega, me llena de orgullo y satisfacción pues que este videojuego saliera de, de mi propia ciudad como sabéis pues soy de, de Vigo y su creador Víctor, de Vijuda eh, pues pues también es, es vigués, como yo bueno, no sé si vamos a, a conseguir acabar la carrera, porque como veis vamos echando humo y a este paso pues, nos va a reventar el coche la barra de daños está, está muy baja bueno, pues este sería el modo de carrera libre hemos llegado de sextos soy muy muy malo ahora aquí nos pone la, la posición con la que hemos llegado y los créditos que hemos ganado que como veis son muy muy poquitos obviamente cuanto más cuanto más eh, mejor posición tengamos más créditos nos van a dar vale luego bueno pues tenemos eh, otra de las secciones que sería la, los campeonatos de buden gp y que bueno pues serían diferentes campeonatos eh, que constan de varias carreras donde bueno pues eh, tendremos que superar eh, las diferentes pruebas con la mejor posición que podamos para al terminar eh, las tres pruebas eh, tener pues eh, en este caso serían tres en otro puede ser dos pues tener la, la mejor clasificación posible Vamos entonces a comenzar, por ejemplo, pues si os parece bien, en, en este Tourist Cap. Iniciamos. Y empezamos. Bueno, antes de continuar, vamos a cambiar a otro tipo de imagen. En este caso, vamos al Pencil. Que sería como si estuviese dibujado a lápiz el, los gráficos del juego que si no me equivoco pues realmente así es oh, qué mal entré ahí Pues como veis aquí eh, la dificultad no es, no es muy, muy grande en este circuito porque bueno, muchas veces también influye bastante la, la suerte que tengamos porque yo soy capaz de lo mejor y de lo peor soy capaz de cagarla a tope como podéis ver después ir adelantando a, a lo loco bueno si os fijáis en, en, el, en el escenario eh, que hay un montón de publicidades eh, muchas son de ne negocios locales de mi zona lo cual tiene pues bastante, bastante gracia la verdad ya vamos oh, no choques por favor bueno venga que llegamos ahí está final llegamos de primeritos muy bien aquí en el, en el arco del triunfo este supongo que es el arco de triunfo no verdad víctor bueno pues cargamos la siguiente carrera de este campeonato Vamos Oh no Bueno, una cosa que es importante que sepáis Si nos salimos fuera de, de lo que es la pista Si pisamos la hierba La tierra que, que está alrededor El coche se frena bastante O sea que es mucho mejor antes que, que, que pase eso, pues eh, reducir o, o frenar incluso, ¿vale? Siempre es mucho mejor que, que pisar la hierba y obviamente pues es bastante mejor también hacer eso que, que chocar. Ya estamos de quintos, cuartos y, y ahora al final es que esta zona es fastidiadísimo iba a decir otra cosa pero al final me he controlado ¿Eh? así es para todos los públicos el vídeo allá vamos cuarta posición no frena frena no ala ya, ya nos torció ya nos torció esto es lo malo cuando chocamos y nos ponen mirando para el otro lado. Mirando para Cuenca, como se suele decir. Luego volver a, a la carrera cuesta un poco. Y ahí perdemos bastantes, bastantes posiciones. Bueno, creo que ya no vamos a llegar de primeros. ¿eh? Ya, ya va a estar un poco más difícil la cosa. Ay, por favor, no choques más, Leo. Bueno, estamos en la segunda vuelta creo que, que poco mejor vamos a poco vamos poco mejor vamos a ir bueno ahora ya que estamos aquí hablando del juego eh, no recuerda bastante lo que son eh, la forma de tomar las curvas y demás a, a ese gran clásico, al juego del Carlos Sainz, ese famoso que, que había en los recreativos y en, y en los bares hace, hace montones de años, quizás los más jóvenes no lo recordéis, pero había un videojuego que le llamábamos el Carlos Sainz y era el World Rally Championship de Gaelco, que era una, una marca española de, de videojuegos, bueno, pues la verdad es que el juego tiene bastantes similitudes con, con, con ese título de, de aquella época, que era de más o menos de principios mediados de los 90, si mal no recuerdo. Y bueno, pues una cosa que tiene bastante gracia también, que lo estáis viendo ahora, es eh, por ejemplo el nombre de los, de los competidores que tenemos. Si os fijáis, Jensen Batten, Hakinen Miki Hakinen, Miguel Zapatero, muy bien, no, no, no sé quién será, pero bueno... Eh, María de Givota eh, también. Hernando Alfonso. <ríe> está, está bien, está bien. Charlie Sand. Bueno, Bueno, eh, los nombres de los, de los eh, competidores pues, son bastante, bastante originales. Y también dejan bastante claro quién, a, quién, a quién homenajean, ¿vale? Bueno, pues nada, continuamos con la, con la última carrera de este Touris Cup. Y nos vamos. Eh, nos vamos a... donde dónde era? Ya no me acuerdo. Ah, vale. A este circuito. Aquí vamos chocándonos con todo. Bueno, una cosa que... que aún os enseñé es que podemos acercar la cámara si queremos acercarla y alejarla aunque quizás para jugar bien eh, es más cómodo jugar con ella alejada vale porque nos permite pues ver a, a nuestros rivales desde más distancia y también bueno pues si nos acercamos a una curva nos permite prepararnos bueno esto parece el destruction derby lo que estoy haciendo ahora ¿eh? la verdad estoy jugando horriblemente mal os dije antes, a mí lo de hablar y jugar a la vez, no se me da nada bien no sé cómo hacen algunos a ver, a ver, venga por lo menos no llegar dentro de, de los puntos se suele decir no, hombre, no boba hacia el final no vamos a llegar ni, ni de terceros bueno pues nada hemos llegado de cuartos y con el coche casi reventado bueno pues esto sería eh, una carrera de, de campeonato vale o una carrera no un grupo de carreras de campeonato y al final, bueno, pues nos hacen la media de las tres posiciones que hemos conseguido y eh, quedamos de, de cuartos. Vale, bueno, la media no, sería realmente la suma de puntos y comparándola con el resto de los, de los competidores. Hemos ganado tan solo 187 créditos. Y vamos a ver, por ejemplo, pues otro modo más. En esta ocasión, bueno, pues vamos a cambiar de coche una vez más. Y vamos a escoger, pues... Por ejemplo, bueno, pues eh... bueno, vamos a escoger el 131 o 313, tal y como se llama aquí en el juego, y vamos a pintarlo en el taller de pintura. No sé si esto os lo enseñé antes, pero bueno, le damos aquí a repintar y nos cambia el color de, del coche. Vamos a dejar así blanquito, ¿vale? Porque eh, bueno, eh, yo tuve un coche un 131 blanco y me hace ilusión que sea de color blanco, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora nos vamos entonces aquí otra vez a los campeonatos y nos vamos a resistencia. Y nada, tenemos cuatro pruebas de resistencia. Eh... Esto, bueno, pues básicamente es que te ponen un circuito y tienes que dar vueltas a saco opaco hasta que, hasta que te aburras, ¿vale? Eh, está muy bien porque, bueno, pues hace que te replantees las carreras de otra manera, eh, más pensando en que el coche aguante. O sea, intentando no chocarte, no salirte. Eh, porque, bueno, pues si ya veis que yo con dos vueltas ya llego con el coche casi destrozado, imagínate en este caso que tengo que dar ocho vueltas al circuito. Obviamente no las vamos a dar ahora. Simplemente es para que veáis cómo es, eh, cómo es el modo, ¿vale? Fijaos cómo derrapa. Qué bien hecho está, la verdad. Es, es una de las cosas que más me gustan del juego, el tema de los derrapes. Está súper súper currado. Y bueno, pues este 131 es muy bonito, pero cuesta bastante manejarlo bastante más que, que el Gordini tiene muy, muy poco muy poco grip gira mucho pero hay que entrar bastante bastante más tranquilito en las curvas si no queremos salirnos no hombre no no choques tanto aquí que aquí parece que viene una curva de agárrate a ir frenando a este circuito vamos a dar un par de vueltas más como mucho no, no vamos a hacer las ocho vueltas no, no tiene sentido está pisando la hierba, pisando el exterior siempre nos ralentiza es lo que os comentaba antes tenemos que intentar evitar que, que eso pase aunque solo sea con una rueda ¡ah qué mal entramos! qué mal entramos a la choque Ah, me parece que vamos a llegar de décimo, sí o sí. Frena, frena, frena, frena. Ah, voy a entrar mucho más tranquilito ahí. Bueno, vamos a, a probar el último modo de, de, de visión. Que es el modo blur. Que como veis, bueno, pues tiene mucho más brillo. Pues, la pantalla muchísimo más brillante. Como todo mucho más contrastado. A este ya le voy a adelantar como tres o cuatro veces. A este. a este negro. ¡Ah ¡Oh, no, hombre, no! Oh, ah, qué malo soy. Venga, la última vuelta. ¡Frena, frena, frena! ¡No! ¡Hala, bueno! No vamos, a, no vamos a hacer ni la mitad de las vueltas con este coche así. ¡Once! Bueno, de mal en peor. Uf, cada vez lo hago peor. Esto es la leche. Bueno. Nena. 188, 189, 190, 191, 192. Sí que anda, ¿eh? Bueno, pues nada, este sería el modo resistencia, tendríamos que completar cuatro vueltas más, o cinco, porque esta la acabamos de empezar. Y, y bueno, es para los más avezados ya, porque, va, aguantar con un coche tantas vueltas eh, tiene su, su dificultad. Vamos entonces a salir, y vamos a probar el último de los modos de competición, para ello vamos a escoger un coche de rally. Porque el modo de competición que vamos a hacer ahora, pues obviamente es el de rally. Como veis está aquí, el típico este celica. ¿De quién sería ese celica? Bueno, pues del matador. Y nos vamos a África. A rally de África. Bueno, el modo rally, como podéis ver... Eh... No es de circuito, es de tramos. Tenemos que hacer diferentes tramos y completarlos. En este caso solo tenemos dos tramos desbloqueados y, y bueno pues eh, nada, tenemos que completarlo en, en un tiempo determinado. Si en este caso bueno pues tenemos tres tiempos y según el tiempo que hagamos pues conseguiremos eh, la copa de bronce, la de plata o la de oro. Vale, vamos a comenzar. Y bueno, os digo que este modo no lo he practicado casi nada, ¿vale? Simplemente lo he probado un poquito antes de empezar a grabar este vídeo. O sea que si veis que lo hago muy, muy mal, pues que no os extrañe, ¿vale? O sea, aquí aún voy a ser incluso peor que en los anteriores. A ver... El problema que, que le veo a este modo de rally... Es que cuesta un poquito anticiparte a, a lo que son las curvas, porque... En, en un circuito al ir dando varias vueltas eh, al final te acabas aprendiendo el circuito, te acabas aprendiendo los puntos de referencia y bueno al ir con, con otros coches pues eh, siempre al final al llevarlos delante pues te, te puedes ir anticipando un poquito a lo, a lo que puede pasar si os fijáis acaba de encenderse las luces solas y es que, bueno pues aquí eh, el, eh, lo, lo que puedes poner eh, pues que el tiempo cada vez se... Eh, el tiempo no, eh, lo que es el intervalo día-noche eh, puede ir cambiando, ¿vale? Si os fijáis en este circuito, dentro de un momento va a ser casi de noche. Bueno, es algo que, que se ha currado muchísimo, como, como, como he dicho antes, es el tema de la meteorología y, y, y los intervalos día-noche que ya es casi de noche completamente y bueno muy mal muy mal dios mío horrible bueno ni, ni siquiera la medalla de bronce aunque solo sea por un segundo pero ni siquiera la medalla de bronce bueno vamos a probar otro, otra etapa más de rally eh, otra que tenemos aquí abierta que sería África S2 a ver qué tal a ver qué tal se nos da esta Three, two, one, go. vamos a cambiar a, al modo normal de, de imagen aunque bueno estoy viendo que tiene bastante brillo tanto una como otra y vamos a continuar, a ver qué tal ostras, ha cambiado la música sola pues creo que no he pulsado ningún botón para que eso pasase Bueno, si me descuido, esta etapa se me está dando mejor que la anterior. Eso que es la segunda, no la primera. Ay, Dios mío. A ver si, si en esta al menos conseguimos llegar. Oh, bueno, mejor porque voy más lento. Otro de los puntos positivos que le estoy viendo al juego es el tema de la cámara. La cámara está muy bien llevada. Eh, siempre, te... siempre tienes el coche en el lugar correcto para permitirte jugar. En otros juegos pues el tema de la cámara no lo, no lo gestionan tan bien. Tendríamos que probar, por ejemplo, pues a jugar varias personas y, y ver cómo, cómo, cómo soluciona ese tema. Luego, antes de terminar, vamos a hacer una prueba, aunque solo sea para ver cómo, cómo se vería. Y bueno, al final hemos entrado de terceros, a menos mal, por los pelos, pero lo hemos conseguido. Bueno, pues este sería el, modo, el último modo de, de campeonato, que sería el de rally. Y vamos a hacer lo que os comentaba hace un momento. Vamos a probar, por ejemplo, pues el modo de, de varios jugadores con una sola pantalla. Vamos para ello a poner, por ejemplo, cuatro jugadores. Y bueno, obviamente no, no vamos a poder jugar cuatro ahora mismo, pero vamos a ver cómo, cómo divide la pantalla el juego. El problema es que estoy viendo que no puedo hacerlo porque. A ver cuáles son las teclas ahí, vale, ya está vamos a ver ahí está, muy bien, bueno pues nada, lo que hace es reducir el tamaño simplemente, no no va a haber ningún problema para poder jugar simplemente que lo vamos a ver más pequeñito pero el tema de la cámara lo va a solucionar de la, de la misma forma por lo que estoy viendo esto está muy bien la verdad es que es un, es un modo que cada vez eh, las compañías lo, lo eliminan de más, de más y más juegos y la verdad es que es un modo que siempre estaba bien para poder jugar con, con gente de tu familia eh, que la verdad es que se agradece bastante porque bueno cierto es que, que bueno pues los los juegos indie cada vez lo incluyen más es el que se dan cuenta de, de que de que tiene tirón y que la gente lo demanda bueno pues este sería el modo a cuatro jugadores vamos a probarlo a dos a ver cómo divide Y siguiente. Allá va. Ahí está. Pantalla a la mitad. Muy bien. Pues esto está bien. Y os voy a explicar el por qué. Porque ya he visto gente que divide la pantalla. Una pantalla panorámica a la mitad, pero de forma horizontal. Lo cual me parece una... Una auténtica aberración, teniendo en cuenta el ancho de las pantallas actuales, es que me parece. Me parece, bueno, pues. Bastante indignante ver las pantallas así. Bueno, pues nada, este sería el modo eh, de dos jugadores localmente, ¿vale? A pantalla partida. Y nada más, creo que no, no me queda nada más por enseñaros el juego nosotros eh, obviamente vamos a seguir eh, probando eh, más versiones que, que nos vaya mandando víctor eh, de, de la compilación para linux y, y bueno pues eh, esperamos ávidamente pues a que eh, a lo largo de este año pues eh, salga el juego eh, si, si queréis podéis eh, Podéis reservarlo, entre comillas, podéis eh, mostrar vuestro, vuestro interés eh, añadiéndolo a vuestra lista de, de deseados en, en Steam, porque además, pues eh, aún encima, pues hoy a, acaba, de, acaba de, de poner el juego en la tienda, o sea que ya podéis, poner, podéis ponerlo como juego deseado y seguirlo, y, y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, eh, sinceramente el juego... A mi juicio está muy muy bien. Yo creo que va a valer mucho la pena y con este terminado pues va, va a ser una pasada. Creo que va a tener bastante éxito y, y eso espero. Y, y bueno, pues eh, espero que, que os haya gustado, ¿vale? Y bueno, Víctor, perdóname por no ser tan buen comunicador y, y tan buen jugador como, como debería ser para, para, que tu, para que tu juego luciese un poquito más, pero bueno, es, es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues nada, eh... Como siempre os digo, eh, este es un vídeo para Linux.com, es nuestra página web donde podéis encontrar las últimas noticias sobre todo lo relacionado con juegos en Linux. También podéis encontrarnos en, en nuestro grupo de Telegram, en nuestras salas de Matrix y Discord y eh, por supuesto pues, eh, también aquí donde nos estáis viendo en Youtube y en Twitch. ¿vale? Y nada más, si os gusta el vídeo, ya sabéis, tenéis que darle ahí abajo a, al botón del puño para arriba, a like, si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos y marcad la campanilla para que os lleguen notificaciones, cada vez que saquemos algún nuevo contenido, hagamos algún directo, y nada, por supuesto, si queréis dejar cualquier tipo de comentario, nosotros, como siempre, os decimos, encantados de leerlos y contestarlos nada, sin más, nos despedimos y como siempre os decimos, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao, hasta luego.